Esta un gueto real que está escarcasco a mi negotia chica. Bueno, da la misión a que esta tía es la herza, vaya a quien disuelva. H, bien de república, que torche José y Turria. verános a un bombardeo de la Unión de Regen. O también, usted muy más en esta batalla y lo yo la batalla bien. José escarcasco a mi negotia chica. Vuelvo a que y es Augusto de la Vamos a hablar de un chiquito, William. Esta ver aquí que la de la la de la que el el que se de que se ha hecho un gran idea de que que se ha hecho un gran idea de que se ha que de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 la médica Rera, está eh, hecha un salir en BQ para ser el hijo adoptivo de Armenia, sí. sí. eh, y se olvida asco de Dick sí. va el documento que topetan, en es de Make Macarrique. Va a Madrid de Honda, Salamanca de Bike, está tomando un negro Pansier, que está vendiendo este de casco, salir de su ciudadanía. segondares eskerzten eh udal udalari eskerzten hau posibilitatea egitegatik ze bi urtez hon gara dokumentazioa biltzen da arkitara emateko posibilitatea mandego udalak bestena guztia haut etzen ezagutuko eh nikuzte importantea dela oi memoria historikoari laguntzea eta zabaltzea hauda gure arbasuek gure un Chindarie, que visita con experiencia que está a la guitarra de Matea, está a la escuela. Va a inglés, va a torres, Juanjo que indacó, va a hacer la coyotúpená, va a orquesta en Duna. Va a ir documentación central. Va documentación central. Va a ir a escribir Va a mundo gushtiko archivos eta tikekari takuak argazkiak películak eta orain giten ere ba babillo da bultzarre. Aurretik nik gatitzen arte guztien es bibliografioan dokumentu berri eldu dira. Eh, eta abrire importantea da bultzenias osasagia. Estan cosas en horrelako bueno ba e, ikarpetak e, bultzarzia. Etan unie torrian oski e, así conais koncirekin koncisorrasua. Eh, en la primera edición del libro, voy a pasar al castellano. En la primera edición del libro en inglés aparecía como Conche Guezuraga, que era el apellido del marido de Pedro. Eh. En esta edición en castellano eh, hemos corregido los apellidos. Eso es la costumbre americana de poner los, los apellidos de, del marido eh, a las mujeres, pero no es la costumbre vasca. Así que en esta edición ha salido como Conche Guezuraga, eh, perdón. perdón. Conchi es una de las personas que entrevistó a Egur Chiqui cuando vino aquí en 1971. Eh, voy a contar muy poco de, de cómo empezó eh, eh, Egur Chiqui a hacer las entrevistas. Él vino aquí como alumno de la Universidad de Nevada, de Reno, con John Bilbao, de la mano de John Bilbao. Pero John Bilbao estaba exilado en aquel tiempo, de forma que los cursos de verano en los que vino Egur Chiqui se celebraban en Ustalice en Iparralde. Eh, les dieron dos o tres días de vacaciones y que vino a Garnica, aprovechó esos días para venir a Garnica y un día paseando camino del humo miró Garnica desde arriba y vio que los tejados del centro urbano de Garnica eran mucho más nuevos que los tejados de las casas de los alrededores y pensó, bueno, esta tiene que ser la parte de la villa que se destruyó durante el bombardeo y bajó a contarle su pensamiento a un amigo que trabajaba aquí en un bar de Garnica y este eh, bueno, cambió de tono completamente en ese momento y prácticamente lo echó del bar. Y en inglés le dijo que en Guernica no se hablaba de política y que no hablara nunca más de política con él. En ese momento, Egor decidió pues, que iba a aprender euskera y que iba a escribir un libro con testimonios, recogiendo testimonios de testigos del bombardeo. Volvió a Estados Unidos y durante dos años estuvo con pastores vascos en los montes de Idaho que no hablaban inglés. Eh, ...aprendiendo euskera... ...y una vez que aprendió euskera volvió... ...en 1971... ...el invierno de 1971... ...y en la primavera de 1972... ...empezó a hacer las entrevistas... Eh, ...obviamente la primera persona... ...con la que contactó... ...era una, una pareja de vascos americanos... ...que venían de Idaho... ...que habían regentado una taberna... ...que se llamaba Mint... Eh, la cual, ...de la cual era Silvio Hemingway... ...el escritor entre 1958 y 61 creo, no sé si estoy equivocado pero que se la vendisteis a Silvestre Stallone ¿no? <ríe> y eh, luego posteriormente vinieron a Guernica y ella es Conchi, ¿eh? Conchi y Pedro son las dos primeras personas con las que contactó el Gurchiqui eh, para hacer el libro y ahí tenéis el testimonio de Conchi bueno, la historia de, de todo lo que acabo de contar tenemos con nosotros también un gueto José Iturria que es probablemente uno de los testigos de mayor edad de, no solo del bombardeo de Yarnica sino también del bombardeo de Durango estuvo en los dos bombardeos en el bombardeo de Durango eh, bueno, tengo que decir que José era eh, conductor de camiones y como tal eh, era el blanco número uno de toda la caza alemana, de los aviones de caza alemanes, italianos, y españoles que participaron en esta zona porque arrastraba un cañón con él o munición, y por lo tanto era un blanco importante de estos aviones. Lo ametrallaron en muy numerosas ocasiones, nunca llegaron a darle a él, aunque el camión lo agujerearon en varias ocasiones también, y en el caso de Durango él sabía que los aviones de caza eh, ametrallaban a las personas que corrían o a las personas que se tumbaban boca abajo, de forma que durante el bombardeo de Durango se tumbó boca arriba, mirando a los aviones sin moverse durante todo el tiempo que duró el bombardeo. Le tocó transportar los cadáveres desde Frontera hasta el ayuntamiento, en el caso de, de Durango, en su camión. Y estuvo también en el bombardeo de Guernica toda la tarde, ¿eh? que duró el bombardeo y salió de Guernica ya de noche. Eh, su testimonio es muy importante porque no solo ilumina muchos aspectos que no están muy claros de, de ambos bombardeos, pero fundamentalmente en mi caso he estudiado más del de, Gernica, de, de cuestiones del bombardeo de Guernica. Por ejemplo, uno de los documentos que, que ha encontrado el centro de documentación últimamente son los partes meteorológicos que ha cedido una asociación, no recuerdo ahora el nombre, eh, en la cual se dice, en el parte meteorológico de ese día, que a 600 metros de altura había una densa nubosidad. Eso quiere decir que los aviones que volaban a más de 600 metros de altura no veían Guernica. Lo cual confirma que el partido italiano famoso, que se cita tantas veces, es falso, que dice que los aviones italianos bombardearon a 3.800 metros. No puede ser, porque no se veía Guernica simplemente ese día a esa altura. Y un documento que, han encontrado, que encontró la profesora Sulce Springorne que a mí me ha pasado, el profesor Ángel Viñas lo ratifica. El mismo Richtofen afirma que los aviones alemanes bombardearon a 600 metros. Pero ese testimonio o esas dudas sobre la nubosidad en Garnica eh, me, me llegaron de José, que sí que me dijo que sería en Garnica había nubes. Y él, que estuvo tumbado boca arriba mirando al cielo, lo, lo sabía. Y con esto uno, todo esto, a la importancia de los testimonios. Entonces dar la palabra a, a Juanjo, que es... Eh, quien ayudó a Gurchick y junto con María Ángeles Basa a hacer las traducciones del euskera al inglés, del inglés al euskera, de las entrevistas, y que conoce bastante mejor que yo cómo se hizo el libro, y creo que eso es muy interesante, porque obviamente en aquel tiempo hablar del bombardeo estaba absolutamente prohibido y estaba castigado también. Eh, eh, creo que es importante subrayar el valor de los testimonios orales, eh, sobre todo cuando hablamos de memoria histórica. Los testimonios orales valen tanto como un documento escrito, no valen menos que un documento escrito siempre y cuando reúnan determinadas condiciones. Una de las condiciones es que el testigo hable libremente, que no esté coaccionado, que no sea una persona que ha hablado por la fuerza o la cual le han hecho decir tal o cual cosa. Dos, que sea contrastable su testimonio, o bien con documentos o bien con otros testimonios. En este caso tenemos 129 testimonios, de forma que podemos decir que en efecto es contrastable lo que dice una persona y compararlo con lo que dicen el resto de las personas. En tercer lugar es importante que esa persona haya estado en el lugar donde ha tenido lugar lo que vaya a ser que vaya a contar esta persona, este testigo. Y en este caso las 129 personas no solo estuvieron en Garnica durante el bombardeo, sino en los días posteriores y en algunos casos también anteriores al bombardeo. Eso también es fundamental cuando hablamos de testimonios orales. Además, la mayor parte de ellos eran adultos cuando tuvo lugar el bombardeo, lo cual también es importante. Eso, todas estas cuestiones dan credibilidad al testimonio, fiabilidad. También es importante que los testimonios se den en proximidad, digamos, tanto geográfica como temporal, cronológica a los hechos los testimonios que recoge Agurchiqui se recogieron a los 38 años de tener lugar el bombardeo pero muchos de ellos ya habían sido registrados anteriormente y si contrastamos los testimonios de estas personas, por ejemplo de Faustino Pastor o de India, etc. en el momento del bombardeo con lo registrado por en 1972, vemos que coincide, lo cual aporta también credibilidad a los testimonios, que repito tienen exactamente la misma fuerza como fuente de, eh, histórica en el campo de la historiografía que un documento escrito. Los documentos escritos también pueden ser falsos en muchos casos, como es, no voy a decir que habitual, pero como nos ha ocurrido en el caso del bombardeo de Guernica, que sí que han aparecido varios documentos que obviamente fueron falsificados no ahora, sino en el momento en el que fueron escritos, o sea, en 1937-1940. Y bueno, yo creo que con todo esto termino. Simplemente de decirles, Carrick casco eh, a todas las personas que han dado sus testimonios, que han aportado luz sobre este hecho histórico, otros hechos históricos eh, de la historia australiana contemporánea, y eh, subrayar el valor de la, de, la, de la memoria histórica de los testimonios orales. Si hay eh, una corriente historiográfica que ha rehuido de forma taxativa, el testimonio oral es lo que podemos llamar negacionismo en el tiempo de Franco el bombardeo de Guernica simplemente no existió la versión oficial era que Guernica no había sido bombardeada y eh, la corriente reduccionista de la cual hablaremos mañana por la tarde y cuyo bueno, representante máximo en el caso del bombardeo de Guernica puede ser el general Salas Larrazábal que rehuye de forma eh, metódica cualquier testimonio, porque claro, lo que dicen las víctimas contradice en muchos casos abiertamente las tesis de eh, que este, este historiador y otros historiadores de corrientes similares. De forma que creo que es importante eh, reunir y a poderse reunir más testimonios. Creo que el año que viene podremos tener la oportunidad de publicar las memorias de José Iturria escritas eh, a, a través de una entrevista que le hizo a su hijo, Antonio Iturria, de unas 100 páginas. Y en ellas eh, José cuenta no solo sus vivencias en, en ambos bombardeos, sino eh, bueno, eh, básicamente la historia del frente eh, en Euskadi, de la lucha en Euskadi y también en el frente asturiano, donde al final lo cogen prisionero Y sin más, voy a pasar a darle la palabra a Juanjo Mintegui. Eh, bueno, yo únicamente voy a hablar de cómo conocí a Urchiqui y por qué me metí en esto de, de libro. ¿no? Eh, yo le conocí a Urchiqui a finales del año 71 por medio de unas amistades mutuas y a algún tiempo, teníamos muchas conversaciones, me comentó que eh, estaba aprendiendo euskera y que la profesora que le daba clases de euskera era mañana Basabe. Cuando ya fue cogiendo un poco más de confianza pues me comentó que también tenía un plan que era eh, recoger testimonios de la gente que había vivido en Guernica el día del bombardeo o que se encontraba aquí casualmente ese día bien refugiado como hogar etcétera y, y que tenían la intención de escribir un libro para que se conociese la verdad de, de lo que había ocurrido aquí eh, me preguntó Claro, los testimonios estos se recogían siempre en castellano. Entonces, él me preguntó si yo le traduciría en inglés. Y como me pareció que era una cosa buena y en eso un proyecto interesante, pues le dije que sí. Entonces, eh, algunos de los testimonios nos traía María Félix Basave ella misma, otros eh, los conseguí yo por medio de amistades o familiares nuestros. Y eh, cuando él volvió a Estados Unidos, yo le mandaba las traducciones que había hecho, a veces por medio de amistades que tenía, que habían venido aquí a visitar, que vivían en Estados Unidos y ellos se encargaban de hacer que le llegaran a él las traducciones, otras veces familiares míos y otras veces pues, simplemente pues, hacíamos algún viaje y parralde y le mandaba por correo. Y el año pasado, cuando fue la presentación del libro en inglés, pues comentamos que sería muy, inter... que sería muy, muy interesante que se hiciera una traducción del libro a castellano y a euskera. Y en un momento así, tal, le dice: bueno, como yo ya estoy jubilado y todo esto, pues igual este invierno, pues intento hacer la traducción. Y efectivamente, bueno, pues en diciembre sí me he a hacer la traducción y yo creo que para finales de febrero así ya estuve hecho, le mandé a a Javier, y bueno, pues posteriormente él sabe todo, o sea, yo no tengo más así que contar. Bueno, yo para terminar luego, si alguien quiere hacer alguna pregunta, como he dicho al principio, pues la verdad es que mi más sincero agradecimiento a, a Juanjo, es una labor pues eh, didáctica, y que la gente vaya conociendo la verdad, ya sabía, y que la verdad que yo me emociono, digo un poco emocionable, pero me emociono un poquito de haber estado con José y Turría en el ayuntamiento, me ha recordado muchas cosas, y te vas dando cuenta el por qué tus padres no te contaban las cosas, no era por el miedo que le tenían y por todo lo que habían sufrido, porque eh, yo le contaba a José que mi padre también, entonces tenía 20 años y también estuvo en el frente, en el batería de Mierrinchi. Y le detuvieron en Asturias, a él también. Él estuvo en la zona de Zaragoza, luego le llevaron el otro bando. Mi padre estuvo por la zona de Teruel. Y claro, tenía pues, hijos, cinco hijos y, y tenía miedo porque lo había pasado muy mal. Y mi madre también. Yo me acuerdo todavía había un detalle de la madre. Uno de mis hermanos de jovencito, estuvo en Aranzazú. Y cuando volvió a casa vino con una ecorreña en la maleta. Y la madre cuando lo encontró casi le pegaba, y todavía me acuerdo del gesto, era por ese miedo. ¿eh? O sea, que se sufrió mucho. Nunca dijeron, pero se sufrió mucho. Y a mí los que me contaron verdaderamente la historia del, de la guerra civil fueron mis abuelos, que yo solía estar mucho en la caserío, los padres de mi madre, pues toda esa historia de cómo estuvieron en la cárcel y fueron transmitiendo, pues no sé, al nieto mayor, poco a poco las cosas, ¿no? Pero eh, José y sus hijos han dicho, José hasta los 75 años no empezó a hablar de lo que pasó en la guerra civil, ni en el bombardeo de Árnica que vivió, ni en el de Durango. Y yo creo que ha sido una tónica general. Y la verdad es que este trabajo que hicieron Juanjo, traduciendo la de Urchiqui en el año 72, en plena época franquista, sinceramente, este, de un reconocimiento, pues bueno, imborrable. Vasca de cascón. Sí, yo soy Doña Monarriz, eh, soy donostiara. hemos venido por el acto precisamente, concretamente a esta presentación, y yo quiero aportar mi testimonio. Yo en el año 72, mi padre había sido y había estado en el bombardeo de Garnica, y en una comida clandestina que solían hacer gudaris, pues contactó con, con Smallwood, eh, con Eburchiki. Y entonces, como yo hablo inglés, porque había estado estudiando en Inglaterra y en Irlanda, me pidieron a ver si podría hacer de intérprete de, de varios udalis, de, de sobre todo de la zona de Don no, yo, yo vivía allí. Entonces yo me presté enseguida, yo estaba embarazada de mi primer hijo y la verdad es que no es por darme yo elogios, pero en aquella época que todo el mundo tenía muchísimo miedo, yo, vamos, no lo dudé y enseguida me presté a, a hacer de intérprete. Lo hice con mi padre y lo hice también con Juan Sistiaga, que aparece en esta lista. Pero tengo que decir que muchos se negaron por temor. O sea, lo que acabáis de decir, pues es verdad. Pero también es cierto que, por ejemplo, gudáis como mi padre, o Sistiaba, otros también, no dudaron en un solo momento, a pesar de que estábamos fichados, toda la familia, por muchas cosas, entre otras por haber ido al funeral de José Antonio Aguirre en Don Ivane, pero se prestaron sin ninguna duda. Y, por supuesto, sin esperar nada a cambio. Yo... Eh, como digo, hice de intérprete con Egur Chiqui, incluso estuvo conmigo en nuestra casa. Él estaba hospedado en el Hotel Londres, en Donosti. Y la verdad es que él eh, fue muy amable conmigo, me agradeció muchísimo lo que yo hice. Y me dijo que cuando volvía a Estados Unidos y publicara el libro, pues que me lo enviaría y tal. Yo y la verdad es que llegó a pensar que eso no iba a ocurrir nunca porque iba pasando el tiempo. Y lo que sí hizo es me envió un regalo cuando volví a Estados Unidos, una piel de, de oso, <risa> eh, escrita... Eh, eh, acordándose de, de su estancia en Donosti y la verdad es que cuando hace dos años supe que estaba aquí llamé a ver cómo podía contactar con él y tuve la, la mala suerte de tener una faringitis me quedé sin voz y fui incapaz de poder llamar y hablar con él cosa que me dio mucha pena porque cuando me dieron el dato solamente estaba para un par de días y yo todavía seguí sin voz muchos días más y no pude hablar con él y hoy cuando hemos salido a través de Berría de... de de Uncaría en Lusquera, que había este acto, pues no hemos dudado, hemos venido, pero como estáis comentando estos datos que tenéis vosotros, pues yo quería dar testimonio también del mío. ¿eh? O sea que en Donosti también vino y, y ya digo, yo puedo dar datos de primera mano porque hice de intérprete con mi padre, sobre todo, el, las preguntas que hizo era sobre, sobre los aviones alemanes y también porque mi padre tuvo la oportunidad de, de lanzar alguna bomba al río de las que habían echado los alemanes y entonces eran testimonios absolutamente directos y en primera persona. También le contó también anécdotas y luego también porque de allí a poco tiempo a mi tío, con 25 años, lo mataron de Udai y también defendiendo el cinturón de hierro de, de Bilbao. Mi padre pertenecía al batallón Saseta. Puedo decir que de las personas que yo he entrevistado para, para, para el libro que yo escribí, eh, me ha tocado entrevistar en dos ocasiones a dos parejas de primos. En este caso, un primo y una prima y dos primos. Después de 76 años, de los 75 años de bombardeo, cuando hice las, las entrevistas, estas personas que vivían eh, a no más de 20 minutos la una de la otra, y que tenían contacto asiduo la una con la otra, nunca, jamás habían hablado del bombardeo. Entre ellas. Hablaban conmigo, pero entre ellas no. Y es eh, reflejo de esta represión. ¿eh? De 40 años era muy peligroso hablar del bombardeo. Entrevisté también a eh, Conchi Rementería, quien me dijo que en Guernica, después del bombardeo, había agentes que preguntaban a la gente a ver si habían visto el bombardeo de Ernica y si picaban, por decirlo de alguna manera, y decían que sí o que, oh, mencionaban algo del bombardeo, las multaban. De forma que aprendieron a no hablar, no decir nada del bombardeo. y no sé un a si a a si